fiscal Senón Mamani. Eh, viceministro, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Le saludo Ángel Careaga. ¿Cómo está, estimado Ángel? Un, un saludo cordial a través de su programa, el Claro y el Oscuro, a toda la audiencia del RFP. Muy buenos. No, muy le agradezco mucho, viceministro, especialmente porque han debido tener jornadas muy largas preparando los detalles de lo que ha sido el mensaje del presidente. Ayer ha sido una jornada larguísima, creo que... Eh, el, el desfile masivo que hemos tenido en la ciudad de La Paz los ha debido tener despiertos hasta muy tarde y hoy no ha debido cambiar mucho la situación porque si uno se fija en los detalles del mensaje del presidente claro está que los funcionarios públicos están trabajando 24-7 para alcanzar un poco los resultados que ayer nos ha presentado el presidente y entonces viceministro la primera pregunta es esta si le tendría que explicar en facilito a la población, un poco lo que ha emitido como mensaje en torno a los números y las medidas económicas que se están asumiendo en el país, ¿cómo se lo contaría a la población? Bueno, aquí es bien importante, estimado Ángel, en términos sencillos, que bajo la administración del modelo económico-social-comunitario-productivo, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce, estamos cuidando la economía del pueblo. Es decir, estamos cuidando frente a este contexto internacional complejo, producto de la guerra Ucrania-Rusia, Rusia entre Rusia y Ucrania, que ha afectado sobre todo al tema del de precio de los alimentos, el tema de los combustibles, el tema de los insumos para el tema de la agropecuaria, a la agroindustria, ha afectado a la economía mundial. Eh, ha puesto eh, eh, en velo a muchas economías del mundo en el que eh, han entrado en recesión. En cambio Bolivia, mira, hemos enfrentado el año 2021 en plena pandemia, porque ustedes recordarán que el gobierno del año no ha hecho nada para solucionar el tema de la pandemia. Sin embargo, a la cabeza de nuestro hermano presidente, Lucho Arce, lo que se ha hecho es un plan estratégico de lucha contra el COVID. Se consiguen vacunas, insumos, las pruebas. Entonces, tenemos el tema de la pandemia, tenemos la guerra rusa-Ucrania, frente a este contexto internacional complejo, Bolivia ha sabido ¿no? sobresalir, es más resiliente, pero esto viene dado frente a una economía ¿no? que la hemos estado reconstruyendo a partir de noviembre de del año 2020 a la cabeza de nuestro hermano presidente Lecho. Fortalecimiento de las políticas de demanda, de oferta esta estabilidad económica, esta estabilidad de precios, ¿no? Estamos cuidando sobre todo el poder adquisitivo de cada uno de los bolivianos en el país. Bien. Otro elemento muy importante que también debemos destacar, que también lo dijo nuestro hermano presidente, ¿no? Tenemos la tasa de inflación más baja del Sudamérica y del mundo, ¿no? Eh, y obviamente, frente a eso, ¿qué necesitamos hacer? Seguir trabajando haciendo con inversiones, estamos empujando el tema de la inversión pública productiva con políticas de sustitución de importaciones justamente para mantener esta estabilidad. Estamos trabajando, por ejemplo, en tema de lo que es las políticas de inversión en distintos sectores. No nos olvidemos ¿no? que frente a los 14 años de aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado Plurinacional... ¿Qué significa eso? Que somos una economía plural, donde no solamente está el Estado, no solamente está el sector privado, está el sector cooperativa, está el sector comunitario. Tenemos que convivir en esta plurinacionalidad en esta y eso es lo que ayer el, nuestro hermano presidente ha reflejado y obviamente, como usted lo decía, estimado Ángel, eh, hemos estado viendo toda la mañana ¿no? la diversidad, la diversidad, la cultura que tenemos como país y obviamente y gracias al esfuerzo de todos los bolivianos que eh, habitamos este país, es justamente que obtenemos estos resultados positivos en la economía nacional. Bien, ahora, viceministro, vayamos a estas partes que de alguna manera pueden no haber estado contenidas en el eh, discurso del presidente y que será bueno de alguna manera to tocarlas para redondear algunos temas. Parecería que la informalidad ha empezado a cubrir demasiado esta ausencia de generación de fuentes de empleo dignas. Hay muchas personas que se han lanzado a hacer emprendimientos, microempresarios, muchas pymes, eh, entiendo que esto también fomentado por unos créditos muy blandos que le ayudan a, a las personas a, a lo mejor encarar un emprendimiento, pero eh, estos emprendimientos lamentablemente no van acompañados de seguridad social, de una caja de salud, de la garantía de poder en el futuro eh, aplicar a una jubilación. Eh, ¿Esto que será posible que entre en una suerte de materia pendiente en todas las políticas económicas que encara el gobierno nacional? Bueno, eh, es una percepción ¿no? ¿no? que también algunos analistas de manera equivocada no señalan ante los medios de comunicación. Y aquí debemos destacar lo siguiente, estabilidad económica, estabilidad de precios, la tasa de inflación más baja, crecimiento económico. Tenemos una robustez de la, del fortalecimiento de la demanda interna. Lo que ha conducido, estimado Ángel, reducir más bien la tasa de desempleo. Recordemos que el año 2000, julio de 2020, la tasa de desempleo estaba en el orden de 11.6%. Al tercer trimestre del 2021, estaba en el orden de 6.3%. Al tercer trimestre del año 2022, hemos reducido a 4.2%. ¿Qué significa eso, estimado Ángel? Significa que hay más de 1.2 millones de personas, que han encontrado una fuente laboral en distintos sectores de la economía nacional, porque eso se ve en el tema del crecimiento económico, y no lo decimos solamente nosotros, estimado Ángel, lo dicen los organismos internacionales, porque cuando la economía nacional tiene estos indicadores positivos, una inflación más baja, es resiliente ante contexto internacional complejo, como la que está ocurriendo a fecha, tenemos Mayor recaudación tributaria, que es justamente del fortalecimiento de la demanda interna, fruto de la mayor inversión pública que hemos ido empujando a lo largo de estos dos años. Tenemos que las exportaciones se han incrementado a más de 12.600 millones de dólares a noviembre de 2000. 22 uh -huh. ¿Qué significa eso? Además que más del 51% de estas exportaciones, estimado Ángel y todos los que me están escuchando, ya no son exportaciones solamente de materias primas, son exportaciones de industria manufacturera. ¿Qué significa eso? Que estamos exportando los bolivianos, el sector privado principalmente, no exportamos con productos con valor agregado. Por tanto, ya no nos pueden decir que somos una economía, ¿no? Que eh, eh, primario exportador, como lo decían en décadas anteriores. Hoy Bolivia ya tiene otra mirada. Por eso es que organismos internacionales nos miran y nos estudian. Y además, debemos recordar algo muy importante, muy importante estimado Ángel, que este modelo económico, social, comunitario y productivo, que ha sido implementado a la cabeza de... Nuestro hermano presidente, en su momento ministro de Economía del año 2006, hoy a partir de noviembre del año 2020, encabezado por el propio hermano presidente, ¿no? Tenemos un modelo económico heterodoxo. ¿Qué significa eso? Que es un modelo hecho para los bolivianos. ...por los bolivianos, no es una copia de teoría de, de, de, de modelos occidentales. Por tanto, es un elemento muy fu fundamental. Otro elemento que también debemos destacar, que también es importante... ...es que las, eh, por ejemplo, las recauda, eh, la, el incremento de los depósitos... ...que significa que los bolivianos están pudiendo ahorrar... ...supera más de 30 mil millones de dólares... El tema de los créditos, la, la fortaleza del uso de la moneda nacional, el 99% de los créditos hoy por hoy, cuando un boliviano va al banco, se presta en boliviano, no se presta en dólares. Entonces, es un elemento muy importante, el 86% de los depósitos, es decir, de los ahorros, están en bolivianos. Entonces, esos son elementos muy importantes, estamos reduciendo otro, eh, reduciendo el déficit fiscal eh, recordemos que el año 2020 nos dejaron con un déficit más alta de las últimas tres décadas uh -huh. con 12.6%, hemos reducido el año 2021 uh -huh. a 9.1 el año 2022 hemos proyectado un déficit fiscal de 8.5% y para el siguiente periodo, es decir, para este año... Hemos, eh, estamos proyectando 7.49% de reducción del déficit fiscal. Son indicadores totalmente positivos sí. eh, y obviamente no reflejados a nivel internacional. Eh, viceministro, la otra pregunta que también está un poco eh, dirigida a generar una suerte de equilibrio, porque desde luego y, y corresponde que la gestión destaque los esfuerzos que están haciendo, que usted no los está exponiendo de, maneja, de manera muy prolija, es... ¿En qué estado están nuestras reservas? ¿En qué estado está nuestra venta de gas? Eh, en, hay, muchos, hay muchos analistas, como también usted lo identifica, que son muy críticos en torno a nuestro endeudamiento interno y nuestro endeudamiento externo y nuestras reservas internacionales y que a lo mejor... Eh, en esta dinámica de seguir generando inversión pública, podríamos estar poniendo en riesgo eh, esos fondos que nos podrían servir para ante alguna emergencia que verdaderamente tambalea al país? Bueno, acá sí son elementos... Muchas gracias, estimado Ángel, por las consultas. Y también debemos aclarar varios aspectos en relación a estos temas. Las reservas internacionales están en el orden de los 4 mil millones de dólares, ¿no?, y obviamente eh, ha estado justamente en este orden. Y como verán, ustedes, el Banco Central con, periódicamente va informando a través de, de su página web el tema de los resultados, eh, el comportamiento de las reservas internacionales. Así que no, no hay de qué preocuparse en relación a este tema. En tema de... Eh, eh, lo que nos consultaba, por ejemplo, el tema de la deuda, no eh, está en el, por debajo de los 30% del, en relación al Producto Interno Bruto. Eh, si vemos, eh, de, de acuerdo a la, los estándares internacionales, en teoría deberíamos estar en el orden del 50%, cosa que estamos muy por debajo, cuando ya en, estas, en estos tiempos muchas economías de la región ya están sobrepasando más del 80% de su deuda en relación al Producto Interno Bruto. Por tanto, Bolivia tiene una sostenibilidad de la deuda eh, Interna, ahí no hay que preocuparse. Otro, y también hay que desmentir ¿no? a los analistas, por ejemplo, que nos van señalando no, de que aparentemente nos vamos a utilizar eh, los recursos de las AGP's eh, o, y ahí tenemos que ser totalmente claros, Como la gente, estos analistas se, que se creen economistas, pero obviamente siempre tratan de mentir a la población. Y obviamente ahí eh, es totalmente falso lo que ellos señalan ¿no? en relación a este tema. Nosotros tenemos una política de deuda, una política de deuda interna y de deuda externa de man manejo sostenible. Y lo hemos de demostrado a lo largo de estos años, de los dos años que ya han pasado, y también lo hemos demostrado en los últimos, eh, cuando ya estaba en, eh, en nuestro expresidente eh, ex Evo Morales, le hemos demostrado también que Bolivia tiene un manejo sostenible de la deuda pública bien. En relación al tema del, del tema de la subvención Ahí también es bien importante Estimado Ángel Señalar que el gobierno nacional está Extremando todos los esfuerzos Justamente para garantizar la estabilidad De los precios Principalmente de los combustibles Y de los, eh, de los alimentos ¿Quiénes, se, eh, eh, ¿Quiénes son Los principales beneficiarios? El tema de la agroindustria ¿No? El tema es, por ejemplo, cuando nosotros el Estado subvenciona el tema de diésel y gasolina, principalmente el sector agroindustrial es la que se beneficia de esta subvención para ser competitivos en el mercado nacional e internacional. El tema de, por ejemplo, cuando... Uh, y también controlamos la tasa, la, la, controlamos la inflación, ¿no? controlamos la especulación. Porque ustedes saben, ¿no? Los especulados lo que hacen es generar justamente una especie de, de, de, de, de una especie de, por ejemplo, de generar una desconfianza en el uso de los productos, por ejemplo, en el caso del pollo. Y justamente ahí nosotros lo que hacemos es subvencionar con el tema del maíz. Entonces... Constantemente estos dos años lo que hemos hecho es justamente tener una, un control minucioso de la, del, de la del, contra del acto y la especulación justamente para mantener la estabilidad de precios con la política de subsidios, subvenciones a los hidrocarburos y los principales alimentos que hoy Bolivia consume. Por eso son los resultados muy importantes que tenemos ¿no? en relación a las conflictos. Viceministro, mi última pregunta. Tiene que ver en torno a nuestras matrices productivas. Parecería que, eh, nada, vamos a pasar del gas a extraer el litio y luego aparentemente encontramos yacimientos de plata en Potosí, que si bien ahora eh, están en administración de una empresa privada, pues a lo mejor el gobierno también empieza a hacer exploraciones y encontramos unas vetas de plata en Potosí. Y viene el hierro del Mutum y ahí bien, viene una suerte de reflexión de vamos a seguir siendo una economía extractivista. ¿Es así o el gobierno nacional está diseñando algún plan para que cambiemos nuestra matriz productiva y que a partir de esos beneficios económicos que llegan a partir de estos productos como el litio, como la plata, como el hierro, podamos eh, incentivar otra forma de hacer economía y que ésta sea sostenible para el país? Bueno, en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo, tenemos el Plan Nacional, de, el Plan General de Desarrollo Económico Social 2021-2025, en el que se contempla, por ejemplo, eh, no solamente ya eh, consolidar la, eh, la tra transformación de la matriz productiva con políticas de sustitución e importación. Por tanto, no solamente tenemos una mirada de tener eh, de la riqueza natural, de, de exportarlo e industrializarlo solamente antes lo que hacían ¿no? los gobiernos eh, anteriores era justamente eh, exportar la materia prima, hoy ya no podemos eh, y te hemos demostrado los bolivianos que podemos industrializar como es el caso de la uria no que está generando gran cantidad de recursos por ejemplo más de 230 millones de dólares por la venta de uria de exportaciones entonces estamos industrializando los recursos naturales también ya como usted lo mencionaba el tema del mutún que próximamente en, ya en, en 2024 ya vamos a estar produciendo no ya no vamos a dejar de importar el hierro del de otros países. Tenemos el tema del litio, como usted lo menciona, la minería también ha sido muy importante dentro de lo que es eh, la economía nacional a lo largo de los siglos, y también eh, aquí es, es un elemento muy importante, tenemos que eh, industrializar los recursos naturales, el del zinc, el tema de la plata, entonces necesitamos, ¿no?, cambiar de una matriz, eh, no nos no solamente tener una mina, mirada de explotación, sino una mirada de industrialización. En eso estamos apuntando y eso es la fortaleza de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Y hoy tenemos, por ejemplo, políticas, ¿no? eh, el tema de la inversión pública. Más de 4 mil millones de dólares que se van a invertir en esta gestión. 42% de esta inversión está justamente apostando al tema de la inversión, a inversión al tema productivo. ¿no? Y, y, y obviamente orientado al tema de la sustitución de importación Como el tema de la industria farmacéutica El tema de la industria química básica Que va a posibilitar una generación de diversas eh, manufacturas Que ya no vamos a dejar de importar El tema de la industrialización de los alimentos Justamente para garantizar la seguridad alimentaria El tema de, eh, de generar, eh, por ejemplo, el tema del biodiesel ¿no? que necesitamos ya poco a poco dejar de tender a tener un diésel ecológico ¿no? y también es ya de hecho ya hace hemos, ya hemos comenzado por ejemplo por ejemplo este el 2022 hemos dejado de importar 160 millones de litros ¿no? de, de, de gasolina porque estamos comprando el etanol el alcohol anidro a los cañeros y este año 2023 nos acercamos a más de 170 millones de litros que vamos a dejar de importar, ¿No? Que obviamente esto va con, con una mirada de política de sustitución de importaciones. Bien. Y así podemos ir mencionando políticas, ¿No? De eh, que ya ha sido anunciado por mano presidente el día de ayer, que también va con esa mirada de no solamente exportar nuestras materias primas, sino industrializarlas para generar mayor valor agregado, Bien. mayores ingresos, y mayores de empleo para los bolivianos. Viceministro Mamani, le quiero agradecer mucho este tiempo que ha compartido con el país. Es siempre bueno profundizar los datos que se han podido dar en, un, en el contexto de un discurso, de una fiesta, de un feriado, y usted nos ha ayudado a, de alguna manera, aclarar mucha de esa información que hemos recibido por parte del presidente Arce Catacora ayer. Le dejo un abrazo, tenga buen descanso, viceministro, de verdad, muchas gracias. No, nosotros somos el agradecido, gracias por la entrevista y tenga la seguridad del pueblo boliviano de que el gobierno del presidente Lucho Arce está cuidando la economía del pueblo Eso. y así lo vamos a trabajar Bien. en conjunto con todas las instituciones de la protección. Gracias, gracias de verdad. Ha estado con nosotros el eh, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, el viceministro Zenón Mamani. Vámonos a un corte. Enseguida vuelve Claro Oscuro. Espérenos, por favor.